Sábado de la cuarta semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo del 7 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Le dijo Felipe Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le replicó Felipe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 Gloria, ¡Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús! Jesús plantea aquí directamente el problema que representa conocer a Dios. Jesús afirma que quien lo, le conoce a Él conoce a Dios. Es decir, Jesús es el, la revelación de Dios. La pregunta de Felipe conduce a la afirmación más decisiva. Dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El Padre permanece en mí y Él mismo hace las obras. Entonces, Dios nos ha mostrado su amor paternal en la persona de Jesús, quien pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La palabra de Jesús es la misma palabra definitiva de Dios, que sus obras son las que Dios le ha encomendado hacer, y que ahora Jesús, que está en la derecha del Padre, es la imagen verdadera y perfecta de Dios. Entonces, Viendo a Jesús se ve a Dios, escuchándole se escucha a Dios, siguiéndole le sigue a Dios. Entre Jesús y el Padre hay una total sintonía. El último criterio de identificación y sintonía son las obras. Quizá alguien dirá, yo ya he pedido mucho en su nombre y no se me ha concedido. Yo te respondo, es posible que lo que hayas recibido de una manera que no esperabas, pues Dios conoce tu vida y sabe cómo y cuándo te puede dar lo que pides. San Pablo dirá, todo conviene para los que aman al Señor. Él puede hacer más allá de lo que podemos pensar y, o imaginar. Cristo Jesús nos aseguró que se hace presente en la persona del prójimo, en nuestros hermanos más necesitados, en la Eucaristía. Vivamos convencidos de que unidos a Él, también haremos las obras que Él hace y aún mayores. Que el Señor los bendiga.